Eh, eh, igual son esas pequeñas que pueden ser individuales, o si quieren llama a alguien es, eh, está bueno. Digamos, el peor. Eh, uh, el peor turista, el peor turista. Apaga la luz. No apaga la luz. Apaga la luz. Ay, no, no me subo al avión. Ay, no, ¿qué tal si se cae? Ay, no, ¿qué tal si hay un terrorista? Ay, no, ay, no. Ay, no, no señor guía, me temo que esa estatua fue fundada en 1580, ¿no? Como usted dice. Ay, no me llevo los jabones del, de la canastita y me llevo las toallas ¿qué? ¿no me puedo bañar en la fuente? <risa> acá dice claramente señor pueblo mágico y yo no vi ni una bruja, ni <risa> un mago, nada el peor alumno, el peor alumno oye, <risa> <risa> por favor, Bien, por favor. Oiga, profe, ¿y ¿sí si le hago un trabajito? ¿Hay un profe ¿pues puede hacer trabajo en equipo? Es que mira, lo que usted está diciendo dice aquí, libro que no. Ok, sí. Sí, llevo cinco años en prepa, cinco. Pero. Pero nada. No. no, somos porros. Somos Nunca le confesé que no se lee... 46, 32, 25, 90... Ya sé, profesor, que llevo nueve horas leyendo el número pi, 32. <risa> el Mosh. Sí, el Mosh. Carrera, pues, Ciencias de la Comunicación, no era lo que <risa> De veras, maestro, mi mamá se limpió en el baño con mi tarea. Es... Ay, bueno. luego <risa> se lo toco el perro. Gracias a ti. Sí, salgo bueno, bien, entonces, en la foto de la piadena. Y entonces yo quiero ser presidente. Aquí está mi tesis. El peor asesino. El peor asesino. El peor asesino. Y entonces la voy a matar. ¡Tan, tan. Bueno, si te duele me avisas, por favor. ¡Nadie se va a dar cuenta! ¡Eso es lo mejor del plan! Pero espera, no sé. ¿sí? Mira, entonces va a. Y lo que voy a hacer es. ¡Oh! ¡Alto ahí! Estoy segura que sí la. El mejor policía mexicano. El mejor policía mexicano. ¡Oh! ¡Si sí, te vienen en la compa! ¡Cosito! ¡Macho a la. Mira, coche! ¿Qué? ¿A la orilla? ¿Qué? No, mire, ya sé que trae prisa y que se pasó el acto, pero si quiero yo, yo les cuento. Sí, ¡No manches! ¡Ahí viene Arne, güey! ¡Uh! Quiero salir tu perisco, güey. <risa> el peor superhéroe. El peor superhéroe. El peor superhéroe. El peor superhéroe. <risa> <Okay>. <risa> ¿Me puedes ayudar a destapar, Rufis? Ay, chiquito, chiquito, tra... Ya, vayme, Rufis. ¡Vacaman! Bat, ¡A luchar contra el mal! Pero, pues, cuando sientes lo arreglamos, mano, la neta. El peor ropede. Lecho Ferreira. 3.14 No mames, ya llevo 3 años embarazada. No chingues, ya saben. La peor mamá, Ay, no, es, mamá. No puede tomar chichi de esa. <risa> <risa> <risa> es lo mundo de la verdad. Era un mundo de la verdad la historia de Jesús, José y María. Gracias. Bien, entonces. Me bloqueé con bebé porque me lo imagino sin hablar. Entonces, no sé bueno, qué. Pues <risa>